Os preguntaréis por qué esto es tan importante. Pues bien, igual que octubre es el mes del cáncer de mama, que se celebra con el famoso lacito rosa, noviembre es el mes del cáncer de próstata y se celebra con Movember. Es decir, hay que empezar el mes tal y como yo lo estoy haciendo, con un afeitado completo para dejar crecer el bigote durante todo el mes. Lo importante no es el bigote en sí, lo importante es hablar de ello, lo importante es recaudar fondos, lo importante es informarse y sobre todo lo importante es compartirlo. Así que ya sabéis, a dejar crecer vuestros bigotes.